hola hoy vamos a trabajar un circuito de pesarosa rusa y calistenia varios tipos de flexiones como siempre el circuito sin descanso entre ejercicios al final descansamos de 1 a 2 minutos y repetimos 2 3 4 veces dependiendo de la condición física de cada uno un saludo